Que a veces las cosas, cuando tú, eh, tú las haces de corazón, no hay que exhibirlo. Pues yo creo que a veces es bueno exhibirlo porque a veces hay personas que tienen crítica. ¿Tú entiendes? Tú haces una donación de algo, dicen, Neto Flow, ¿pero quién es Neto Flow? ¿Qué ha hecho Neto Flow por...? Por eso que por, se publican las cosas. Por, por eso cosa. se publican las cosas. Porque a veces hay gente que le dicen, pero fulano no tiene un historial de ayuda. Y esa historia de ayuda ayuda a que usted tenga una cosa más clara. Primero, vámonos con el presidente. El presidente ayer salió, sin importarle si está en campaña o no, salió directamente él a ver las víctimas de lo que había sucedido de la tormenta Laura. Eh, vimos al presidente, donde comenzó a trabajar de una vez eh, en esos sitios donde, fue, donde afectó de manera fuerte. Y el presidente, que anoche todavía a las once y media, había una reunión de ellos en Puerta Cerrada, junto con un equipo de, de, de personas que ayudan en el gobierno, donde estaban buscando la forma de solucionar los, los inconvenientes. Miran cómo de una vez el presidente dijo, vamos a echar, vamos a la obra, no importa si hay campaña o no hay campaña, así se debe trabajar, así se debe trabajar. Otra persona que lo vi, Santiago Matías dando bono en herrera sí, y, junto con el agüero agüero un tipo que, que se ha ganado oye me agüero está haciendo un es increíble o se ha dado a querer agüero es increíble Aterina, ese tí, Aterina, no, ese Aterina, tipo, Aterina. no ese tipo él, yo, no, ellos no nos simpatizamos en lo de lebrón pero después agüero tiene todos los puntos del mundo junto con santiago matías estaban regalando bonos de comida a las personas afectadas en herrera y le entregó un dinero en efectivo para comprar una bomba y sacar agua. O sea que eso está genial. Y son muchachos que han sido. Hay gente, mira, en esa entrega. Hay gente, Dios mío. Yo no me explico. Que el dominicano, como tú dices, mm. un tío, un, una especie de dominicano. Están entregando ese dinero y saltó una doña que había que chequear ese dinero. <risa> dijo me lo están ayudando. Y la doña, en una segunda planta, vocea que chequeen el dinero. Ay, Entonces, miren, estos muchachos están ayudando sin que haga campaña si hay elecciones o no hay elecciones. Otra cosa. Neto, Dios mío, estos tigres no pueden hacer nada sin mí. Prende esa vaina. ¿Qué fue? Otra persona que ayudó, que le llevó desayuno a los muchachos que estaban trabajando en la defensa civil y a todos los que estaban en el boli, le llevó... Eh, el yaquecito de, de la lluvia, Llevo, o sea, le llevó los desayuno uten, de la barra, utensilios, utensilios, utensilios, de la barra payán y todo eso. O sea, que eso estaba excelentemente bien por el boli. Muchas personas que han criticado el boli, o sea, que critican el boli. No, porque boli, vaina. Ahí está boli en la calle. ¿Dónde están los di Hay diputados que son los filósofos, que yo no los veo ahí. Sí. Mientras boli ahí junto con los muchachos. Ustedes no se imaginan un grupo de esas personas. Esa gente amanecieron trabajando. Y nadie sabe si un desayunado o no. Y veo que vino la mañana tempranito y le entregó. Otra que fue la titánica. Esa tipa se metió, perdón por el, por el calificativo de tipa, disculpa a doña Carolina. Pero doña Carolina se metió con todo y agua, miren ahí. Se metió a los barrios. ¿Eh? Ella se metió, se fajó. Se fajó ahí con, con, con los muchachos. Y eso son cosas que debemos reconocer. Personas que están ayudando, no porque tengan un beneficio electoral. Bueno, tú lo no ves a Jorge Luis ayudando. Y lo va a ver. Y lo va a ver. A y he ayudado, pero en campaña. ¿Eh? ¿Eh? En campaña. Cuando salga mi proyecto. Ahora ah, mercado. cuando salga mi proyecto. Como llama cómo llama Entonces, este grupo de personas que yo lo aplaudo, ahí estaba Doña, eh, doña Carolina. Invitando a las personas que salieran porque es muy peligroso en el momento de, de la inundación. Miren, donde, donde el agua le llega. Y son personas que tenemos que darle el reconocimiento porque se han fajado. No importa así si es, no, voto, así no es. Que, que se ve el trabajo, que se vea. Que se ve el trabajo. Un saludo a nuestro amigo Titole que nos está viendo. Carolina Magina se si ha fajado, igual que el Boli. Eh, esto no es. Colores políticos, por eso que le dan los piropos a ustedes y después andan ¿qué fue? Fue a mí. Por eso es que cuando ya la gente tiene que soltar eso del partido político, porque aquí lo que tiene que trabajar por, por el país, con el país lo necesita. Miren, miren esa mujer, no importó, ella puede mandar a hacer algo, pero ella fue ella misma personalmente. Eso es así, mírenlo ahí. Míralo. Carolina Mejía, el boli, son muchachos que, que, así, eso es que... Eso es lo que necesitan en este país. gente así como el ellos. El no, los filósofos, los arcaicos, los dinosaurios que están allí detrás de, de un... Mire, presidente cómo se metió. ¿Qué tiempo tiene el presidente ahí ya? Una semana. Una semana. Míralo y mira dónde está. Se metió directamente para allá, para donde están. Porque hay personas que lo que les gusta es, ah, no, si no me da voto... Si no me da voto, yo no yo no voy a, voy a hacer nada. No, no. Hay que ir allá mismo a los barrios, ver, ver lo que está sucediendo, ver lo que la gente quiere, porque eso es lo que la gente quiere buscar. Claro. ¿Sabe? Eso es lo que la gente quiere buscar personas que sean que, que resuelvan rápido que eso no quede y ojalá que la construcción que se va a trabajar ahí sea una construcción fuerte y resistente y que las personas que vivan cerca por ahí puedan ser alojados en otro sitio porque que no, no a volver al mismo sitio eso es lo que pasa porque aquí. ahorita viene el, el, el presidente y arregla eso y vienen fuera y le hacen una casa encima de le, se pegan un blog en, en la, encima de, de la misma construcción que está haciendo el gobierno Hacen una casa y diseñan una casa Eso Entonces tenemos que buscar la forma Señores, hay que buscar la forma De que eh, evitar Vivir en sitios vulnerables Sabemos que todo el mundo hay, es difícil eh, Cuando usted vive en una zona pobre Y no tiene dónde vivir Pero tenemos que buscar una solución Porque, ¿qué pasa? Miren ahí que tuvo Raquel la, la esposa de Luis Abidán eh, eh, dándole un eh, aliento a estas personas que pidieron un familiar. Claro, Entonces, claro. imagínense ustedes, ustedes, ah, no, yo quiero vivir. Dicen, ok, tú quieres vivir y tú no tienes dónde vivir, pero también, y si tú mueres, miren esas personas que pidieron un familiar. Porque uno no sabe lo que pueda suceder en los sitios vulnerables. Hay que buscar la solución. Y, si, y yo veía, eso lo hizo la, la, la gobernadora de aquí de la provincia de Duarte. Y yo veía que. Personas del día anterior estaban sacando personas del sitio vulnerable para que eso no pasara, para que no pasaran como pasó con esa muerte, esa persona que falleció. ¿Por qué? Porque puede caerse una pared, puede caerse un palo de luz. Yo veía palo de pues, luz, hubo muchísimos palos de luz eléctricos que cayeron en, en vehículos. Entonces, usted prefiere eh, eh, eh, lo, su vida, eh, usted prefiere que perder su vida que, que tener que tener eso. No. Entonces usted tiene que buscar la forma de revisarse, señores, miren, hagan la casa de las autoridades, independientemente que usted no quiera perder su casa y todo eso, pero usted estando en la casa no va, no va a ayudar tampoco. Usted estando no. en la casa tampoco va a ayudar. Lo que va a hacer es que usted pueda perder la vida. Así que felicidades a las personas que ayudaron. Yo lo veo eso muy, muy, muy, muy bien y, y, así, y así debe ser siempre si sí, debe ser siempre, ser siempre servicial, sea los foques, sea Boli, sea la Agüero, sea Don Luis, cualquiera, cualquiera, sea Raquel, sea Carolina. Eso es lo que de la gente quiere, personas serviciales. Que no sean serviciales en campaña, que sean serviciales siempre. Que aquí en Macorís, Jason. Jason, Jason siempre. Jason, Jason, yo, Jason tiene candidatura. Aquí Jason y Ya eh, ha estado siempre uh, pendiente. Uh, uh, Jason es el empresario. Franklin. El amigo. ¿Tú Franklin ¿tú Romero. Eh, Franklin Romero también. Eh, muchos jóvenes de aquí que no se toman en cuenta, que la gente se olvida. Ahí ahí están los, los jóvenes que han, que han ayudado. Este muchacho también, eh, Víctor Grey, evento negre muchos sí, muchachos que se han dado la tarea de ayudar. Jason, dime tú, no tiene candidatura y ha ayudado muchísimo. Hay mucho, hay ayudado muchísimo. ¿Entiendo? Entonces la gente no ve eso. Tien tenemos que ver lo bueno de la gente. Mm -hmm. Porque todo no es que política, no es que hay gente que ha ayudado. Ahí Ay, está ayudando, ahí no hay política ahora. Está mm -hmm. ayudando ya la política. Ya sale, la película ¿eh? se fue. Muchas personas también que están fuera del país, de aquí, de los barrios, que han ayudado, que a mí mismo sin conocerme, vamos a ayudar a esa gente, vamos a ayudar todo lo todos los otros, ¿usted Entonces eso es lo que uno tiene que ver lo positivo, vamos a cambiar la forma de vivir, ese odio con la gente. Ah, que fulano que si sí es un lío, de una vez se habla de eso, vamos a hablar a destacar la juventud, la juventud se está metiendo te, te en el Congreso ya. No, y hay gen, gente que le gusta criticar mucho. Yo no lo veo ni haciendo nada. No me ayuda ni le, nada. Ah, no, que Neto Flor subió esa mm, libra de arroz. Pero si juventud. yo no la subo, me la robé. Sí. Y no eso. si tú se, estás Mira, se me criticó mucho cuando empezó la pandemia con, con, con el grupo, con los centros de acopio, unidos por San Francisco, que Yo subía todo, es que yo tengo que subirlo porque yo estoy recibiendo a, a, ayuda de otra gente que no me conoce claro. y estoy motivando al que esté en su casa con dos millones de pesos guardados a que nos regale un saco de arroz cuando nos ven en los videos. Y hoy le voy ¿entiende? a decir. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué usted quiere? Y que es, lo hagamos en condido. Entonces, y, cuando viene un problema, Neto Flot tiene un problema, hey. Claro. No duermen publicando los videos. De fue tiene un problema, Dios me libre. De fue tiene un problema, ¿no? porque eso es doble moral. Entonces, los buenos no quieren aquí, porque San Francisco de Macorís el país entero, pero San Francisco de Macorís tiene eso de famoso. Si, vi a Xiomara, la gobernadora Fajá. La, la gobernadora, vi, mira, Xiomara Cortés y el equipo, Hochi Gil, Kelvin, también todos los Canela, que el día anterior, Canela, todos agarraron y comenzaron a ayudar. O sea, eso son ayudas la, que no... Mira, Luis Muldó porque... también, de, de, de los bomberos, Siomana Cortés, vuelvo y repito, y Kelvin, han hecho un trabajo antes de la tormenta. Por eso no hubo tantas inundaciones, porque ellos se fajaron. Y, y, el, Canel, síndico Canel, también, el síndico también... Pero nadie dice nada. Nadie Ay. dice nada. Ay. El síndico, el, el, el, el, el tránsito Canela. Eh, Xiomara Cortés, la gobernadora que no se ha sentado, Hochi Hill, eh, eh, Kelvin, el ingeniero Kelvin, que ahora eh, está en obra pública, todos los muchachos, Jason, ¿me Entiendo. entiendes? Sin recibir nada político. Que no están dando nada, entonces no quieren hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Porque nosotros tenemos que crecer como juventud, como sociedad, Da mano a lo malo a ah, fulano. Y da mano a criticar también. Fulano, eh, eh, fulano tiene un lío allí, una criticadera. Que de esos que viven. Mira a Santiago que se lo comen a cada rato, pero nadie, nadie le dio un peso a Santiago. Santiago Matías, me, él me tiene bloqueado a otro lado. Eh, eh. Ah, no, que critique, que no te lo ve 300 mil, 400 mil, como si nada, regala, regala, que no está obligado con nadie. Sí. Regala, que no está obligado con nadie. Está más tan para lo que Santiago, que sé yo qué, que esto, Santiago Matías, que a los foques, pero a los foques está haciendo más que los políticos, porque sí. cuántos diputados hay, y no se vienen en parte. Y ahí, ahí, ahí nadie lo menciona. Nadie lo menciona, pero, entiendes? Cuando lo menc yo no comparto uh, muchas cosas con Santiago y tú lo sabes. Yo lo sé. Pero está haciendo lo que otros. Oh, aquí hay gente, aquí hay políticos que pudieran tirar ese país arriba. Y no, y te voy a decir no algo, hay gente no, que no se puede publicar, pero, pero que es el problema de no publicarlo. Porque si un por ejemplo vienen y ayuda, y cuando vienen y, y, y, y, y, y se no involucran, dicen, no, porque fulano yo nunca lo he visto haciendo obras sociales. ¿No entiende? O yo nunca lo he visto eh, eh, ayudando a nadie aquí. Entonces a veces por esa misma razón, porque la gente a veces no cree y motiva que otro ayude. Entonces yo entiendo de que el anonimato a mí a mí me gusta el anonimato y yo lo, yo lo veo bien. Pero si Fulano lo hace a mí no yo no tengo que criticarlo porque ese es el punto. Si usted ve que Nagüero lo hace y Nagüero lo publique en sus redes sociales para que incentive a ayudar a más personas, señores eso, eso, usted tiene que criticarlo cada quien tiene su forma, porque miren tal vez el agüero viene y ayuda a una persona y lo publica, pero tal vez viene y viene otra gente que necesita y se le tiran al agüero de una vez por ahí mismo, o sea más gente se va sumando que tal vez el agüero lo ayude con algunos problemas, entonces señores, lo que está bien, no lo podemos criticar vamos a, vamos a un corte musical y luego volvemos con la despedida